Él y lo van a escuchar, eh, lo hace porque entiende que hay preferencia en los precandidatos, en los ocho precandidatos. Él no dijo nombre, pero todos sabemos que lo hace porque él entiende que Gonzalo Castillo es el preferido del presidente de la República Dominicana, Danilo Medina. Así que vamos a escuchar un poquito, señor director, de esta locución que anoche en la tarde el precandidato, o vamos a decir mejor,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 El panorama político, principalmente en lo que es el partido de gobierno, el PLD, está crítico. Está crítico porque no es bueno eso, ¿eh? No es bueno. Pero bien, seguimos con nuestras noticias. Señores, hay gente que son más dichosas que el salami. Yo vi esta imagen y yo dije, ¿eso era una película? Eh, no, no, pero es verdad, no eso, fue no, eso fue real. Vamos a ver estas imágenes donde... Una persona iba a asesinar a otra por la espalda y se le encasquilló la pistola. Sí. Yerjan dice... Ven, Yerjan, siéntate aquí. Yerjan, ven, siéntate aquí para que me lo diga. Eso no importa. Ven. Miren, este señor es más dichoso que el salami. Genomán, siéntate aquí para que tú me digas si es cierta o no esta imagen. Eh, Génesis, tú que eres un experto en redes sociales. Debe. Esto... Lo captamos de un video, eso fue en la ciudad capital, Ajá. en un colmado donde un, un señor aparentemente entró para asesinar a otro por espalda. Ahora, ahí se ve la señora cuando se da cuenta oh. y sale todo el mundo corriendo. Sí, pero eh, eh, yo pues, vi el video. Buenas, tarde, Buenas Ey, tardes, Génesis. Explícame. ¿Y este flow? ¿Cómo que un flow cotidiano? De calle, eh, lo que pasa es que yo se meto en un área de trabajo y eso. <ríe> No, ah, no, déjamelo así, usted pasa? Es un área así, de ¿qué luz. Pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué nunca es? chino. Al contrario, búscame uno a mí. <risa> <risa> Génesis, bienvenido. Qué bueno que viniste a, eh, a, esta... a supervisar esto aquí en sí, sí, tu feria. Sin duda esto ha sido un malo evento que tenemos que apoyar a los empresarios franco-macorizanos. Y más que Telenor está apoyando, como siempre, directamente desde sus canales. Y estamos ahora mismo totalmente en vivo por Facebook. Ok, hay a nivel nacional, ahora a nivel mundial. Sí. Háblame de este video, Génesis. Yo vi el video, Roberto. Ah. Y fue un vil montaje. ¿Es un montaje? Es un montaje. Sí. ¿Es, un montaje es un montaje porque. Montaje? Te voy a explicar por qué. Hay varios factores. Pero, ¿te ponme el video guay Ponme el video. ¿Cómo que un montaje? Te voy a decir por qué. Por favor, de producción, que me sí. ayuden Ahí en Ahí está en... El, el video. ¿Por qué un montaje? En el momento, el tipo. Señalando, eh, está apuntando con la pistola Y hay una muchacha que le pasa por el lado ¿Cómo ella no lo vio? es el primer factor Míralo ahí, el señor saca el arma Ella está ahí mirándolo y no hace nada Primer, segundo factor Pero ella se mandó Segundo factor Segundo factor Segundo factor El muchacho que está ahí lo mira a él de frente Míralo ahí Espérate, espérate Ok Génesis en experta ah. en redes sociales también. No no no no, pero no, no, no como no, no, no. Génesis. Mira, que tú dices, desde mi punto de vista como un ciudadano ciudadano normal, no experta en montajes ni nada de ese tipo de cosas. Okay. Entiendo que la señora quizás estaba asustada. Tú Está le bien. miras el rostro a la señora y se manda con miedo. ¿Y cuando el Además señor se cuando se sale tú corriendo? cuando tú estás viendo que hay una pistola tú mismo uno trata de cuidarse Está primero. Bien. Vamos con la segunda descripción que pasa en el video. En el momento que él señala ahí mismo Por favor, pausa, por favor, al muchacho hey, Dese de cuenta hey. Dese de cuenta que él está frente a frente Al que, al tipo del mostrador Y el tipo del mostrador está como si nada Sí, pero el tipo no del está mostrador Él no está frente, no está frente todavía, Geno, Recuerda pero que Génesis Él entra con la pistola envuelta en un pañuelo claro. Y el tipo del mostrador no pero está viendo Pero el tipo del mostrador está mirando Pero no está Génesis, sí, pero Entonces, ¿cómo mira, de mira frente? ahí está oh. parado el video No, no, no es un pañuelo. ¿Cómo que la... no? Sicarios. Pero los sicarios, eso es raro. ¿Usted ha visto a Pablo Cobal? ¿Tú no has visto a Pablo Cobal? Pero en otros tiempos. De... No, esa es la serie. De... Mira, a propósito. La serie. Bueno, vamos, vamos a investigar el caso a, a fondo. Cambiando de tema. Eh, esto sí es verdad. Vamos con este haitiano, quien César el Abusador lo llama. Esto es una sátira para verdad a romper. Pero vamos a escuchar esto. A ti que, te gusta. Es haitiano recibe una llamada de César el Abusador. La embajada no haitiana vamos se a queja escuchar, contra ti. Vamos a escuchar este audio. Quiero que, mi hermano, te habla César, el abusador. A ver si tú me puedes dejar un par de días allí en tu casa. Tú sabes, hasta que la vaina se enfríe, yo meto mano con la comida, yo meto mano con el cable, con el internet. Tú sabes que comida no nos va a hacer falta. Yo meto mano con todo eso. Tú nomás me tienes que decir en caso de que tú tengas un espacio en tu casa para que yo vaya, vaya con jaque mate. Y los tigres míos, tú sabes, par de días hasta que la vaina se enfríe. De que me devuelvan todo lo mío, tú sabes, cualquier vaina tú me tira. Mira, maldito loco del diablo, tú estás loco, eh papá, yo no quiero problemas. Tú eres un tipo problemático, loco, todo el mundo, todo el mundo está buscando a ti, loco. Yo no va a querer gente preso en mi casa, no. Además, mira, yo tengo problemas, a mí, yo tengo unos problemas de salud. A mí me salió una Úrsula, en el y eh, Yo tengo problemas, no puedo ni siquiera moverme, loco, yo aquí no puedo tener a ti. Todo el mundo está buscando a ti, Interpol, la DEA de eso. El, el CDN, ¿tú sabes a ese hombre que jode con drogo aquí? Los CDN están buscando a ti también. El Ministerio Público también. Tú eres un tipo problemático, papá, yo no quiero problemas contigo, loco. De verdad, tú me acusas, pero llama a otra gente mejor. Yo no. La gente aprovecha todo. Sátira, sátira, pero ahora, fuera de sátira, mencioné en Génesis, al uh -huh. principio del programa, de que César Abusado está negociando su entrega a las autoridades norteamericanas, más, más bien dice que no permite ni ser interrogado ni ser apresado por las autoridades dominicanas, que lo aprecie y se lo lleve en extradición a Estados Unidos, que allá él va a hablar. Esto... Esto ahora mismo tiene mucha gente temblando, mágico. Claro que sí. ¿Tú estás nervioso? No, yo no estoy, yo no ah, estoy no nervioso. Pregunto, no, ¿eh? ¿y por qué? Pregunto, ¿eh? Bueno. ¿Y tú estás nerviosa? ¿Está, está? No, no, yo no. Ah, pues está no, no, muy no ¿eh? No, no, no Mira, no, no hay inconveniente. decir, ¿hay problema con la liberación de Marlene eh, Martínez? Sí, en la Procuraduría. ¿Y la, eh, la, lo lo la, anunciamos ayer. La abogada, espérate, espérate, espérate. La abogada le dio una orden prácticamente al procurador que debe de soltar inmediatamente, debe respetar las leyes. Vale. A inventándose cosas, un experto eh, jurídico, como el señor Yeyan la Antigua, le explica a usted que ella no va a salir hoy. Ya hay gente que está haciendo un mitin hoy. Bueno, pero de que va para afuera, va para afuera. Va eh. para afuera, va sí, para pa afuera. Pa sí, pa pa mira, va ya una fuera. última noticia, para irnos a la pausa comercial, lamentablemente. Y te tengo una después de esa. Eh, un chofer de, de estos que transportan arroz, de estos camiones, eso fue en la parte norte de República Dominicana, específicamente en las Guaranas, perdió la vida cuando su camión se, se volteó Ay, hombre. hay que decir ojo con esto y le damos gracias a Juan Gutiérrez por las imágenes que este chofer estaba pensionado ya y parece que tanto la factoría o el dueño del camión lo pusieron a trabajar como se dice por la izquierda por ejemplo en Estados Unidos es ilegal luego que tú eres pensionado que tú trabajes a volver a o sea todo. ninguna empresa te puede emplear y reportar entonces, quiere decir dos cosas. Que este señor no estaba asegurado por la empresa porque ya está pensionado. Entonces, eso es un lío de fuerza mayor y hay que investigarlo. Lamentablemente, eh, perdió la vida este señor que elaboraba por una factoría y ya estaba, supuestamente, se dice que estaba pensionado. Es decir, que no podía estar todavía trabajando en la factoría. ¿eh? Vamos entonces, bueno, Génesis. última información. Ah, eh, tengo, tengo una... Una información no, que está vamos la pausa. calentica. Vamos a la pausa para que la traga de último minuto. Ah, bueno, también. Sí. Vamos un corte, señor director. Regresamos con más. Estamos transmitiendo desde San Francisco de Macorís en la Expoferia Mayorista 2019. Esto es el toque del mediodía. Recuerda que estamos en Facebook Live. Eh, estamos también a través de Canal América en el 1014. Telenor para toda la República Dominicana. Pausamos.